Hola, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar del valor actual neto, una herramienta útil para realizar una evaluación financiera de proyectos. Entonces, vamos a ver qué es el valor actual neto, cómo calcularlo utilizando Excel y vínculos a la página web donde van a encontrar fórmulas, ejercicios y la plantilla utilizada en el video. Bien, El valor actual neto es una herramienta que nos permite comparar proyectos y determinar si estos proyectos son convenientes en función de una tasa de corte o una tasa de interés exigida. Dado que no se puede comparar distintos montos monetarios de diferentes momentos porque el dinero está sujeto a la depreciación propia de la inflación o al costo de una tasa de interés, lo que se hace es llevar el momento 1, el momento 2 y los sucesivos que hubiese en un proyecto todos a un momento 0 para poder compararlos para hacer esto lo que se hace es descontar el flujo de cada momento dividiéndolo por 1 más la tasa de interés a la 1 si fuera el momento 1 esta n sería 1 si fuera el momento 2 esta n sería al cuadrado 1 más i al cuadrado entonces finalmente la fórmula del valor actual neto será la inversión en el momento 0, C sub 0 más la sumatoria de los flujos futuros dividido 1 más I a la N de acuerdo a cada periodo. Si el valor actual neto da 0 o mayor a 0 significa que el proyecto paga esta tasa de interés y entonces es conveniente realizarlo. Si es inferior a 0, ese proyecto debe ser descartado. Vamos a verlo en Excel. Bien, acá tenemos un Excel, tenemos un flujo de fondos para cinco periodos. Lo primero que vamos a hacer es determinar cuál es la tasa que debe pagar este proyecto. Esta tasa va a estar determinada por el costo de oportunidad, el riesgo asociado al proyecto y la rentabilidad que se le exige a este proyecto por parte de los inversores. Para este caso vamos a poner 0,05, que es el 5% expresado en tanto por uno. Y vamos a calcular el VAN. Como tenemos acá la fórmula. Es C sub 0. Más la sumatoria de estos valores. Esta sumatoria la vamos a calcular con la fórmula BNA. Abro paréntesis. Me pide la tasa. La tengo acá la tasa. Punto y coma. Y los flujos futuros. Y acá tengo entonces que para estos flujos con una tasa de interés del 5% el valor actual neto es negativo es menos 2,95 por lo tanto el proyecto no satisface la tasa exigida y no se aconseja ser realizado ahora supongamos que en vez de pedirle el 5% le pedimos el 0,3% entonces en este caso el ban es positivo es de pesos 3,70 el proyecto satisface la tasa exigida entonces se aconseja realizar el proyecto. Estos 3,70 no es la ganancia del proyecto. Sino que eso es lo que gana el proyecto por encima de la tasa. Ahora vamos a calcular otra herramienta útil que es la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es la que hace que el BAN, el valor actual neto sea cero. O sea que es lo que paga el proyecto cuando el VAN es cero. Vamos a poner es igual. Vamos a poner TIR abro paréntesis, selecciono todo el flujo de fondos, cierro paréntesis, y acá tengo que la TIR para este proyecto es de 4,09. Si comparamos o si hacemos el valor actual neto nuevamente, elijo la TIR como tasa y los flujos, lo que vamos a estar haciendo es comprobar que para la tasa del 4,09% el valor actual neto es cero, es decir que la tasa interna de retorno que paga el proyecto es 4,9%. Volvemos a la presentación y como siempre los invito a que ingresen aprendizajeactivo.com.ar, pueden descargar la plantilla que hemos usado en este video, también pueden escanear este código y visitar la página o buscarle el link en la descripción, espero que les sirva que les sea de utilidad, que tengan buenos días